Bienvenido a Glitch Pop News. Llega una nueva actualización a Call of Duty y te pondrá los pelos de punta. Sony responde a las acusaciones y Pokémon GO recibe contenido para este Halloween. Como todos los días no podemos empezar sin recordarte que si no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras noticias. Hoy se lanza una nueva actualización para uno de los mayores éxitos del momento, Call of Duty. Y estamos seguros que si eres un amante de las películas de terror, esta es una actualización que te hará brincar cual Pennywise en carnaval. Esta nueva actualización llamada The Haunting of Verdance traerá contenido del universo de la masacre de Texas y Soul, y agregado a esto incluirá nuevos modos de juego inspirados en esas franquicias. Esta nueva actualización estará disponible desde hoy 20 de octubre hasta el próximo 3 de noviembre durante esta sexta temporada. Esta actualización con temática Halloweenesca también agregará un sistema de recompensas llamado Trick or Treat, en el que podremos encontrar cajas de suministro especiales con recompensas y artículos de personalización para morirse de miedo. Claro, así es como lo dice la cuenta oficial. Para mejorar aún más esta nueva actualización, de manera aleatoria podremos jugar en una versión nocturna de Verdansk, lo cual hará que el modo de juego cambie un poco a lo que estamos acostumbrados, donde todos aquellos jugadores que sean eliminados obtendrán poderes sobrenaturales para así consumir la vida de sus enemigos y regresar a la vida. Una vez que la actualización esté disponible podremos comprar paquetes que cumplirán lo siguiente. Para el paquete de Soho obtendremos una skin de Billy, un equipamiento llamado flebotomocier, el cual es un cuchillo arrojadizo y dos armas con temática de Saw, además un amuleto del clásico triciclo de Saw. Con el paquete de la masacre de Texas podremos obtener un skin de Leatherface y un blueprint muy especial llamado Family Hernum, el cual nos permitirá equiparnos una motosierra para completar con cierre de oro este skin. Y por si fuera poco recibiremos un blueprint llamado Anybody Home, con el que convertiremos nuestra arma secundaria en un martillo, además de otros extras bastante buenos. Por el lado de Warzone habrá un evento de tiempo limitado donde zombies se infiltrarán en una nueva versión oscura del mapa, iluminada solo por la luna. En los mapas es posible que los jugadores se topen con Billy e incluso lleguen a encontrarse cara a cara con Leatherface cerca de la granja de Cropney. En este evento también podremos encontrar recompensas como el rifle de asalto Return to Dust o el objeto legendario cuerpo a cuerpo llamado The Cleaver, junto con muchos otros objetos. Por último, al completar una serie de 16 retos obtendremos un ítem que cambiará nuestro rostro por una calabaza. Estas no son todas las cosas que se agregan al juego, por si sí son las que más llaman la atención. Pero si quieres saber la lista completa de todo lo que podrás encontrar en nuestra nueva actualización, te dejamos un link en la descripción. ¿Y tú ya estás listo para darle con todos esos zombies y disfrutar de estas noches en Verdansk? Y pues parece que Pokémon tampoco se quiere quedar atrás este Halloween, y una vez más nos trae un evento este año para celebrarlo Atrapando Pokémon. Este evento comenzará el próximo 23 de octubre y estará activo hasta el 3 de noviembre. Durante estos días más Pokémon de tipo fantasma podrán ser capturados y para ir acorde con el día de Halloween, todos los dulces que obtengamos se duplicarán. Así que es un buen tiempo para abastecernos de esos dulces y llenar nuestro calaverito. Gengar y Sableye también recibirán disfraces de Halloween, donde podremos ver a Gengar en algunas raids y Sableye apareciendo tanto en su forma salvaje como en huevos. Además de esto, el Yamaz de Galar llegará y hará su debut a través de una investigación llamada Un mensaje terrorífico desenmascarado. Normalmente estas investigaciones nos otorgan un espiritón, pero por ese tiempo será reemplazado por Yamask. Por último, Mega Gengar hará su debut y será posible obtener después de encontrar el Gengar Mega Energy, al terminar una investigación limitada. Como ves, todos quieren montarse al tren del Halloween en estas semanas. ¿Y tú sigues jugando Pokémon GO y estás emocionado con esta actualización? Si no, es un buen pretexto para retomarlo y salir a caminar y recolectar Pokémon un rato. Claro, con su sana distancia. Luego de que el mundo se le echara encima a Sony después de la última actualización versión 8.0 al sistema PlayStation 4, ya han respondido y han dicho que están investigando y están al tanto de los comentarios de los usuarios. Como te platicamos, uno de los principales problemas dentro de esta actualización pasó al combinar los grupos de chat y la mensajería de este sistema, lo que ha hecho que el proceso de invitar amigos a un grupo sea mucho más complejo de lo que estábamos acostumbrados. Para explicarte un poco más sobre este problema, ahora los usuarios necesitan crear un grupo de mensajes, para así después invitar a otros amigos y poder crear un grupo, por lo que todos los que estábamos acostumbrados a crear grupos para no usar los chats de los juegos, ahora tenemos menos opciones. Con todo esto Sony anunció en su cuenta de Twitter que se encuentra buscando una solución y que nos mantendrá al tanto de cualquier cambio. Parece que estos cambios solo afectarán a las consolas PlayStation 4, ya que luego de ver cómo funcionarán los grupos y mensajes en el PlayStation 5, pudimos darnos cuenta de que el sistema que usarán será completamente diferente. Para más detalles sobre qué tiene esta nueva actualización te dejamos un link en el primer comentario para que lo cheques al terminar este video. ¿Qué te parecieron las noticias de hoy? Nosotros ya queremos ver qué otro juego llega con noticias y actualizaciones de Halloween. No nos queda más que decirte e invitarte a que le des like a nuestro video y comentes con nosotros. Y si te gusta nuestro contenido lo compartas con tus amigos para poder crecer esta comunidad. Esto fue Glitch Pop News y esperamos verte pronto con más noticias.